Saludos, estimada comunidad jurídica y de participantes en nuestras altas casas de estudio. Mi nombre es Juan Frías y a propósito de la nueva ley de casación promulgada en el mes de enero del año 2023 por el Poder Ejecutivo, la cual viene a regir los diversos procedimientos que se desarrollan en la Suprema Corte de Justicia. Estamos celebrando una serie de simposios, conversatorios y seminarios para orientar a toda nuestra comunidad. Por ejemplo, este miércoles 25 de enero, les invitamos al seminario Las Nuevas Técnicas de Casación por el magistrado Esteves Napoleón Lavandier, de la Suprema Corte de Justicia, a través de los enlaces mostrados en la referencia de este video y las redes sociales de nuestra universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC les invitamos a mantenerse en contacto y participar, dialogar y reaccionar ante estas importantes informaciones. Se despide de ustedes el Profe Juan.